Finalmente, Tiago Almada será el nuevo convocado por Scaloni. Mi novedad de hace minutos. El primero más. que mencionó, ¿no? El primero que mencionamos. Un volante con mucho poder ofensivo, muy rápido. Ahí está el tweet. Ya ha leído todos usted. Le eh, toca bueno, el también. futbolista Tiago Almada, entonces se suma a la convocatoria mundialista. Pero qué rápido está toda. Qué, qué rápido circula la información. Qué rápido <risa> circula la información. Bueno, hay que decir de Tiago Almada que podría ser un récord. Hay que sí. revisar, pero puede ser un récord. Un solo partido con la selección argentina y convocado un mundial. ¿En serio? Hay otros que juegan 70 partidos y capaz nunca juegan un mundial. Y bueno, hay gente que nace con estrella. Hay gente que nace con estrella. <risa> un solo partido amistoso además. ¿Y sabes sí. hace cuánto? ¿Cuánto? cuánto? Nada, ni dos meses. El 23 de septiembre, 3 a 0 frente a Honduras. Bueno. Entró, jugó bien, sí. fue movedizo, se mostró ágil. Y bueno, su presente en la Major League Soccer, la Liga de los Estados Unidos, sí. en el Atlanta United, lo hace estar en el radar en el momento indicado bueno. y ahora Escalonice lo lleva acá. ¿Sabés qué, qué me da a mí eh, que van con como con toda la fuerza, sí, la energía, sí. la potencia, la emoción de estar ahí. Ojalá que bueno, que sea así como empujado hacia adelante, que no se... viste, por ahí hay que estar frente a semejante espectáculo y desafío, digo, eh, sí. al, espiritualmente hablando, físicamente hablando, mentalmente Eso hablando, marcar. sobre la cabeza. todo, ¿no? La cabeza. ¿Cuánto te presiona la situación? ¿Cuánto uh -huh. te condiciona el contexto? Hay algunos a los cuales parece no afectarle, ¿viste? No. Qué sé yo, un mes Messi y... Actúa bajo presión. Sí, pero como Messi, cualquier... Messi después, yo lo, para mí es un Messi después de la Copa y otro Messi antes. Ni ¿Te acordás cuando sí. entraba a los partidos y sí, se descomponía? Sí. Tenía como bastante como episodios que realmente marcaban ese ese tema, esa lucha interna con su cabeza, pero usted dice tenés que no. Razón. No, no, tenés o razón. No. Quizás Messi no es el mejor ejemplo, pero quisiera encontrar otro quizás más valioso o más pertinente de gente. ¿Maradona? Que... Y, pero Maradona tuvo partidos malos también. sí Digo, alguien que bajo presión parece tomarlo con la liviandad necesaria como para que termine afrontándolo casi como si no pasara nada. ¿Viste que hay gente que va a decir, che, pero no te afecta, no, no te da nervios? Capaz que la procesión va por dentro. Eso te iba a decir. Ojo. A veces por afuera se ve una cosa y por no, dentro va, va otra la procesión, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Bueno, aquí tenemos entonces... Nuestro equipo de producción. Este nuevo este nuevo jugador. Entonces, te iba a decir, nuestro equipo de producción ya está armando un poquito de el trasfondo. Cómo se baja Nico González, qué era lo que había generado su carrera futbolística hasta acá. Y bueno, ahora hay que empezar a armar sobre Tiago Almada. Esto es bueno, sobre la marcha. Es sobre la marcha, totalmente. Es todo espontáneo. Bien.